cuando completábamos una misión en el Mercaja <tose> Choco Choco Choco Choco Choco Chocolate Chocolate Choco Choco Choco Chocobitos ¡Qué rico! chocos <tose> <tose>